Muchísima atención, Alemania planea realizar ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y Polonia. Se programa que los simulacros se efectúen en suelo polaco y que sirvan para enviar una señal clara a los aliados de la OTAN y al presidente ruso Vladimir Putin, sostuvo el ministro de la defensa Boris Pistorius. La información dice que el ministro de la defensa Boris Pistorius de Alemania afirmó el domingo 26 de febrero en una entrevista para el canal ARD que pronto las fuerzas armadas del país, la Bundeswehr, podría realizar conjuntos ejercicios con Polonia y Estados Unidos. El titular de la cartera sostuvo que en estos momentos no quería confirmar las maniobras, pero señaló que había consideraciones al respecto. Recoge medio local este programa que estos simulacros se efectúen en suelo polaco. Pistorius indicó que los ejercicios servirán para una señal muy clara a los aliados dentro de la OTAN, aunque también para el presidente ruso Vladimir Putin en sí mismo. Manifestó que Alemania quiere demostrar especialmente a los países del de este de Europa y a los estados bálticos que sigue comprometida con la defensa del de bloque. Esta OTAN no es tan débil como Putin pensaba, ella es mucho más fuerte, dijo el alto funcionario, y agregó que actualmente la alianza atlántica está mucho más unida antes de conflicto entre Rusia y Europa. Por otra parte, Pistorius expresó que era necesario aumentar el presupuesto militar, dado que la Bundeswehr requeriría más fondos que en el pasado para sus operaciones en curso, porque de lo contrario no podría llevar a cabo las tareas que no se han realizado durante 30 años. A mediados de febrero, la agencia Bloomberg reportó citando fuentes que hacia 2024 Alemania quiere aumentar su presupuesto militar en 10.700 millones de euros para alcanzar un total de 60.000 millones para financiar gastos adicionales ocasionados por el conflicto en un